Entonces me dijeron ya que el 30 ya me hicieron el desembolso todo, entonces yo me vine acá el 30. Varias son las familias en el país que desde el 2013 se han beneficiado con viviendas de interés social por sus tasas de interés bajas y sus años plazo para la cancelación de dicho crédito. Esa ley que les decía que era eh, pro eh, intereses de, de la banca, se vuelve un, una, una ley como tiene su nombre día de servicios financieros, una ley que... Eh, empodera o que visibiliza al, al, al consumidor financiero pero visibiliza principalmente aquel aquel que usa eh, cotidianamente la, la, la la banca, aquel que necesita del crédito, aquel pequeño productor, aquel, eh, aquel que antes estaba olvidado. La ley del sistema financiero, desde su implementación, establecía metas en las carteras crediticias de los bancos y entidades financieras, metas que en su mayoría de estas entidades se cumplen hasta diciembre de esta gestión. Por lo que surge la pregunta, ¿se continuará otorgando? a ver El, el, el tema del crédito de vivienda de interés social va a seguir eh, otorgándose, eh, lo que se está llegando es a... a las metas, pero no nos olvidemos que, que la cartera también crece, la cartera total. Entonces, este 60% cada vez también es mayor monto de, de, de dinero para colocarse en este crédito, el crédito no va a dejar de hacer. El, el, en diciembre vamos a evaluar el, el 60% de los bancos. Y ahí es donde vamos a tomar la definición de cómo vamos hacia adelante. Eh, ese es un tema que ya lo estamos analizando en el Ministerio, pero lo que, eh, lo que hay que tener claro es que nosotros no vamos a dejar nuestra política de favorecer al crédito de, de vivienda y al, al crédito productivo. Queda claro entonces que el Ministerio de Economía está analizando las metas y objetivos cumplidos hasta la fecha de la ley del sistema financiero y no se descarta realizar modificaciones a la misma. ¿Se podría analizar el incremento de tasas tal vez a partir de la próxima gestión? Bueno, en realidad eso es lo que vamos a ir analizando, el... el... Todo está en función de, de, del perfil de tasas. Conozcamos cuáles son los principales requisitos para acceder al crédito de vivienda de interés social. El prestatario debe demostrar capacidad de pago. El solicitante de un crédito no debe contar con vivienda propia y el préstamo a acceder deberá financiar una unidad familiar. La vivienda no debe tener fines comerciales. El valor comercial de la vivienda no debe superar los 400 mil unidades de fomento a la vivienda para departamento y 460 mil unidades de fomento a la vivienda si es que casa.